Cuando me di cuenta de que iba a ser un éxito DoFinder, eso fue dos meses después de comenzar. Y eso fue porque el segundo cliente de DoFinder, segundo tercero, porque hubo dos en el mes de febrero, me llamó al mes de instalar DoFinder para darme las gracias por haberle vendido DoFinder porque las ventas habían aumentado un 10% en su e-commerce. Recuerdo perfectamente dónde estaba, que me levanté, fui a ver a mi socio, y le dije, mira, ¿esto que tenemos? Está realmente bien. Iván Navas, CEO y cofundador de Doofinder. Hace cinco años que grabamos un podcast sobre, sobre Doofinder, ya tocaba. Sí. Eh, volver a, porque han pasado muchas cosas, y vuelvo a tu casa. Yo es el primer podcast uh -huh. que grabo en, en fuera, o sea, no en remoto, en mucho tiempo y es contigo, por algo será. ¿Qué tal? Te iba a dar la bienvenida. No, a te, estoy lo, tu casa. Lo ¿verdad? primero es darte las gracias porque hayas <risas> venido. Eh, darte la bienvenida, no, que claro que puedes darla, claro, y debes darla. Que, que no ha bienvenido y agradecerte que hayas venido. Claro, agradecerte. Para mí es una alegría verte siempre. Últimamente nos vemos menos que hace años, eso es cierto. Y, y de hecho, el tiempo ha pasado muy rápido, porque si dices cinco años, diría, joder, si es que parece que esto fue el año pasado, sí, sí. pero todo ha cambiado mucho. Eh, tú te has ido fuera de Madrid en estos cinco años, también por eso nos hemos visto menos. Y, ¿Y vosotros habéis cambiado oficina, porque esto es como sí. 20 veces más grande que, que donde estabais. En concreto, cinco. cinco. En concreto, cinco. Eh, teníamos 400 metros y ahora son 2.000. Eh, sí, hemos, la empresa ha cambiado, ha crecido. Más que ha cambiado, yo no me atrevería a decir ha cambiado, ha crecido. Ha cambiado más a nivel, o ha cambiado, ha virado más a nivel producto. A nivel producto sí que ya somos, somos diferentes. Pero, pero lo que hemos hecho ha sido crecer. hemos hecho crecer, gracias a Dios. Os ¿no? oh, ha ido bien, os lo habéis currado y os ha ido bien. Has hablado de crecer a nivel de producto. Do sí. Finder… Um, buscador de e-commerce, mm. que es cómo se origina. Pero cuéntanos, ¿ese origen de DoFinder Y a día de hoy, ¿qué otros productos tenéis y cómo os definís? Pues mira, eh, es algo, no sé si decir paradigmático, pero estamos volviendo a nuestros orígenes. Yo me acuerdo cuando comenzamos DoFinder que una cosa que me habrás oído hablar o que he hablado contigo en decenas de ocasiones probablemente, yo siempre hemos sido, tanto mi socio Enrique como yo, Hemos tenido la inquietud de trasladar la experiencia de compra física, entendida como el tendero que conoce al cliente y es capaz de asesorar, que es capaz de llamarte por teléfono y decirte, oye, ¿a ti qué te gusta esta zapatilla? Mira el modelo nuevo que ha llegado, vente a verlas, ¿no? De entender qué, qué marcas te gustan, incluso qué, qué, qué, qué estás dispuesto a gastarte, ¿no? Cuando compras algo, ¿no? Trasladar eso al mundo e-commerce, ¿no? De hecho, el origen de DoFinder como buscador era ese no era oye que cuando alguien busque algo asegurarnos de que lo encuentre no como, como haría un buen tendero un buen dependiente entonces en el tiempo yo me atrevería a decir que igual que hace cinco años te puedo decir somos un buscador interno para e-commerce ahora me atrevería a decir que somos una plataforma de experiencia de e-commerce es decir de cliente no en el sentido de también porque la tecnología los recomendadores tú los conoces mucho mejor que yo nosotros hace ya algo más de un año, sacamos un módulo de recomendación que parte de la búsqueda. Es decir, el origen es eh, la intención real de compra de la persona cuando busca algo. Por lo tanto, puedo adaptar ¿no? Ese, todas estas herramientas a, a eso a una intención de compra y, por lo tanto, generar un mayor valor. Entonces, estamos viendo los orígenes en el sentido de una plataforma que permita, a través del conocimiento del cliente, eh, personalizar, ofrecer ¿no? todo este tipo de los pues productos y cualquier cosa que pueda necesitar. ¿No? A me centra en eso, en ayudar a esa experiencia como un tendero metido en tu, en tu web. Eso es. Eh, y mola todo, toda esa evolución. ¿Cómo ha crecido también eh, desde que nos vimos hace sí. cinco años hasta ahora a nivel pues, de, de empleados uh -huh. de números, facturación, número de clientes? Pues mira, a nivel de empleados, cuando tú viniste a vernos, debíamos estar entre 30 y 35 personas. Ahora mismo somos 150, crecimiento en todas las áreas, casi de manera proporcional. Eh, número de clientes, no, no recuerdo el número de clientes que, que podíamos tener en 2017. Ahora mismo trabajamos, tenemos más de 8.000 clientes con aproximadamente 12.000 e-commerce, porque muchos clientes tienen más de un e-commerce, y gestionamos actualmente 15 millones de búsquedas diarias. Eh, entonces, bueno, esos son los volúmenes que tenemos y en facturación fácil puede ser un por 4 por 5, no lo sé, el, el, el, el dato debe ser ese más o menos aproximado. Hemos crecido crecido mucho, cuando estás aquí no te das cuenta en realidad de las cosas, eh, lo, incluso llegas a naturalizarlo, llegas a naturalizarlo, ¿no? no te das cuenta de la excepcionalidad muchas veces de lo que ocurre. ¿Facturación cuánto facturasteis el último año? Pues el último año en torno a 13 millones. Estamos pendientes de cerrar, ¿no? En este mes ya debería estar cerradas cuentas en torno a 13 millones. Es que 13 millones son muchos. O sea, ya no, entra, no entran aquí y son millones. Pero lo, lo, lo, lo naturalizas. O sea, hablamos muchas veces de las cosas perdiendo el, un poco el norte, ¿no? Eh, entiendo que es normal, pero también está bien... El, a veces bajar a la tierra ¿no? y darte cuenta de probablemente de lo que ha costado, ¿no? o probablemente de lo que ha costado de esfuerzo, de, de trabajo, no de, de gente que está o que ha pasado y ya no está. ¿no? el Acordarse de todo esto es fundamental. Claro. Pasas, eso, hace cinco años, más o menos 3 millones, ahora 13. Sí. Eh, cambia, cambia un, un, bueno, pues estamos hablando con un orden de magnitud más, ¿no? por decirlo así. ¿Cómo, ¿Cómo has sentido tú el, que ha cambiado la compañía? Más allá de los números, a ti, pues como CEO, como fundador, ¿cómo notas que ha cambiado DoFinder? Pues mira, desde mi punto de vista, cómo yo lo he vivido, ¿no? que es un poco, yo creo que, eh, yo hay un ejemplo que pongo, o que tengo en mi cabeza, que creo que puede ser entendible, tú tienes un hijo, ¿no? me decías antes de dos años y medio, yo tengo tres, el más pequeño tiene seis, la más mayor tiene 14, Y yo, los hijos, ¿no? Desde el momento en el que nacen, es como a medida que pasan los años, cada vez son menos tuyos. ¿no? Se van alejando, ¿no? Y ya cuando llegan a 14. Malo. Malo. No, malo no. Bueno, alucinas. Sí. O sea, quiero decir, alucinas. Y la empresa pasa un poco igual. Es decir, a medida que la empresa crece, te das cuenta que se convierte en un, en un ente independiente, ¿no? Es como si... Al principio, sobre todo, la empresa está a tu servicio y en el tiempo tú estás al servicio de la empresa. no como, como fundador o como CEO, pero como cualquiera que trabaja aquí, ¿no? el objeto es la empresa. no Se ha ido alejando y el objeto es la empresa. Y lo, nuestra responsabilidad individual es poner nuestros talentos, que cada uno tiene los suyos, al servicio de esa empresa para que siga creciendo, para que perdure en el tiempo ¿no? un poco... Eso es, a nivel general, lo que claramente yo he visto una evolución personal. ¿eh? Es un punto de, no sé llamarlo de madurez, de, pero que tienes que hacer ese esfuerzo y trabajar en eso para darte cuenta. Es una empresa que te exige mucho más, desde este punto de vista. Porque ya al tú estar al servicio de la empresa, digamos ya no decides lo que vas a trabajar. Antes sí, antes tú podías... Jugar un poco con eso, porque la empresa estaba a tu disposición. Claro. Ahora es imposible, con 150 personas es imposible. Y tienes una locura. Y ahí conectando con esto, ¿cómo, ¿cómo cambia tu rol de CEO? Porque yo te conocí, tú eres una persona muy comercial, entonces cuando empezaste mm. a Defender yo hacías la parte comercial, que era innato. Absolutamente. Tío. Yo te voy a hacerlo y decías es que iban a nacido para esto. Sí, Luego, o sea, ese y... es mi talento, ¿verdad? <risa> ese es mi talento, sí. Tienes muchos, otros también. Bueno. Eh. Pero ese, ese es uno fuerte. pero. Ahora, a día de hoy, ya, ya, por ejemplo, ya no estás vendiendo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado tu rol? Desde tareas entre comillas, ¿no? Mm. Pero también, ¿cómo, ¿cómo lo sientes tú? ¿Qué cosas te preocupan ahora versus las que te preocupaban antes? Bueno, a, a, en esa evolución que te comentaba antes ha cambiado y quizás, y quizás haya sido una de las cosas más difíciles. El entender, adaptarte a una realidad nueva. En muchas ocasiones no querida o no buscada simplemente que ha ocurrido no yo yo esto lo he dicho siempre que nosotros eh, no queríamos una empresa, yo personalmente de más de 20 empleados entonces el adaptarte a eso eh, ha sido algo difícil, no muchas veces duro muchas veces, porque es una realidad para la que no estás preparado en muchas ocasiones no para mucha, muchos problemas o muchas cosas que ocurren a los cuales no tienes una solución, no lo has vivido ¿no? Eh, pero en la medida en la cual te tomas en serio ese trabajo te das cuenta que aprendes profesionalmente y personalmente no es como un es, yo, yo qué he hecho rodearme de, de, de gente de gente, de buena gente profesionalmente, personalmente ¿no? y en las cuales muchas veces puedo descansar puedo en ayudarme en la toma de decisiones ¿no? Eh, puedo compartir un problema. Ha cambiado mucho, eh, pero es muy bonito también. Pero es fundamental estar rodeado de gente. De, de gente de confianza, ¿no? De gente que comparta tus, tus, tu visión. Más que tu visión, tus valores, ¿no? Más que la visión. Eso es fundamental. Y bueno, es una experiencia, ¿no? Claro. Aparte tú. Te has rodeado de, de gente que comparte tus valores porque tienes gente en la compañía que, que erais amigos, yo creo antes, ¿no? De, de ser lo que, que... es algo que a veces decimos, lo de, lo de bueno, sí. no, no metas en tu compañía a tus amigos. Aquí esto ha sido distinto, tanto has traído a la compañía gente que eran amigos, como te has hecho amigo de, de, de gente a la que has contratado. ¿Cómo vives tú esto y cómo de importante a ti es esa amistad, esa confianza con la gente con la que trabajas? Para mí es fundamental. O sea, para mí es fundamental porque... Yo necesito yo necesito estar acompañado. Eh, en muchas ocasiones la desproporción de lo que ha ocurrido y está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Seguramente en DoFinder, Finder es tan grande que o tengo amigos, amigos que puedo conocer de hace 30 años o de hace dos años, con los que compartir esos problemas, una cosa que a mí siempre me ha preocupado mucho por la inexperiencia es, pensaba que el CEO tiene que dar una imagen de Superman ¿no? es como el CEO tiene que dar una imagen de tenerlo todo controlado Pero no es verdad no es verdad, el CEO muchas veces no tiene todo controlado eh, tener un equipo de gente que entiende tu límite y te ayuda es fundamental te hace descansar, te hace dormir por las noches Quizá este es el punto, ¿no? Ese, esa imagen, esa proyección que yo tenía de CEO, la realidad me la ha desmontado absolutamente, ¿no? Y si uno quiere ser Superman, no lo va a conseguir en la vida. No lo va. Entonces es un desgaste muy, muy importante, ¿no? Por eso para mí es muy importante tener eh, muy buenos amigos dentro. Amigos entendidos como amigos de hace 30 años y gente que comparte esos valores y esa visión ¿no? de, de lo que debe ocurrir. ¿Y qué compartes con, con ellos, no? Porque yo que sí que sí, que hay, a lo mejor pues como CEO, pues, cosas. Yo sé que tú compartes muchas cosas, ¿no? Y preocupaciones y, y tal, pero supongo que no todas. ¿Te estableces algún límite? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas eh, compartes o las qué cosas te apoyas? ¿O qué cosas? Porque creo que todos los CEOs llevan alguna carga interna que al final solo acaban llevando ellos, ¿qué cosas te quedas para ti? Pues para mí poco. Por no decir nada, para mí, sí que tengo en cuenta con quien estoy hablando, es muy importante, es muy importante entender en qué te puede ayudar alguien. ¿no? Por ejemplo, en esta empresa hay una norma y es que cuando alguien tiene un problema, por pequeño que sea, puede hablar con cualquiera de la empresa. No tiene por qué hablar con su jefe. Siempre decimos, tienes que hablar con la persona que creas que te puede ayudar. Y da igual quien creas que sea. Nadie, nadie se va a sentir cuenteado, o, o, no. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que cuento todo, pero no todo, a todos, ¿no? Aunque me atrevería a decir que, que tú que me conoces, casi todo a todos, ¿no? Eh, bueno, es que es la única manera de, de muchas veces, pero creo que como nos ocurre a todos en la vida, ¿eh? al final, gestionar una empresa no es muy diferente a a tener una familia o a tener problemas en casa, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, al final, pues, oye, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y tienes gente con lo que lo compartes y te ayuda, ¿no? Sí. Decías antes de, de empezar a grabar, que estamos ahí frotando un café, sí. que la figura del CEO está muy mitificada, ¿no? Es que da la sensación de al final... Bueno, por un lado está esta figura de superhéroe que luego no es, pero por otro lado, la gente se imagina que el CEO hace cosas chulas todo el día. O ¿no? ¿Cómo ves tú la figura del CEO? Para alguien que, que está empezando a crear hoy una, una startup y va a ser el CEO, que, que, que la vecinas? Pues, eh, al menos yo la tenía mitificada. ¿vale? Porque es una cosa que no te enseñan en la universidad. No te enseñan lo que es un CEO o lo que... Es una cosa que... Bueno, en primer lugar, cuando uno empieza, una, cuando uno empieza una startup, puede ponerse la tarjeta del título de CEO, pero estará años sin ser un CEO. Yo sin saber exactamente lo que es un CEO, yo puedo hablar de solo desde mi evolución. A lo mejor esta empresa, cuando, si Dios quiere, sean mil empleados, el CEO ha vuelto a cambiar de rol ¿no? y yo tengo que hacer otra cosa. Pero para mí, cuando uno comienza una startup, el CEO, en el fondo, lo que es, es una persona con una inteligencia de negocio que es capaz de tomar decisiones más o menos acertadas y que luego hace un poco de todo. ¿no? Y en el tiempo, para mí, la labor fundamental del CEO es mantener la cultura de la empresa. No es un tema de capacitación profesional, porque para eso puedes contratar gente que muchas veces será mejor que, que tú haciendo algo concreto, sino el entender cómo quieres que se hagan las cosas en tu compañía. ¿no? En nuestro caso, si el cómo hemos hecho las cosas nos ha traído hasta aquí, no tendría sentido querer seguir creciendo con otro cómo, ¿no? Entonces, para mí, la evolución del CEO debe ser esa, ¿no? El centrarse en la cultura. Y cuando me preguntabas, eh, para nosotros siempre, y yo creo que he tenido oportunidad de hablarlo contigo muchas veces, ¿no? Las personas están por delante. Porque las personas son las que consiguen que luego haya unos. unos, unos, unos economics, ¿no? Uno, que sea una empresa sana económicamente. Por lo tanto, si otro comparte eso, es muy fácil relacionarte. Ya no, ya no te exige que seas un superhéroe. ¿No? Al revés, ¿no? lo que quieres es ayudarte a. ¿no? El, el, el, nosotros fomentamos mucho eso, el, el, ese, ese, esa ayuda, ese, ese no pretender del otro, más allá de lo que puede darte. no, Más allá de lo que puede darte. Y como yo siempre he dicho, que cada persona tiene un talento y nuestra labor en la vida es encontrar. Es ser conscientes de él y ponerlo a disposición de, del resto, pues esto es, ¿no? Una empresa. Me encaja muy bien. Aparte, a mí muchas veces más habla de la figura de Michelin, que sé que sí. es una persona de referencia para ti, ¿no? Un, un empresario. Porque, porque conecta mucho con esto que nos ha, has dicho. Cuéntanos un poquito qué es lo que te inspira a ti de, de Michelin y su forma de gestión. Pues bueno, lo he más de una ocasión, pero yo tuve oportunidad hace 20 pues 22 años, debió ser en el año 2000, de conocerle y estar un par de días con él, que vino a Madrid, y porque en la universidad hicimos una exposición sobre él, no porque yo creo que en aquel momento había, se había publicado un libro de una entrevista que le habían hecho a Michelin. no Yo había leído ese libro y me encantó. Yo siempre digo que me encantó porque un presidente, Michelin, no que no es, no es tu finder, no una empresa de reconocido prestigio mundial con cientos de miles de empleados, Oír a este hombre cómo razonaba ante las diferentes situaciones ¿no? que ocurren en una empresa, yo me acuerdo que yo decía es que esa manera de, de, de pensar es válida para una empresa como Michelin y para una empresa de cinco empleados. Siempre digo, pongo el ejemplo de, de, de la fábrica, como en un momento dado los ángulos de las paredes con el suelo los hicieron, los hicieron curvos para que la gente de la limpieza pudiera limpiar mejor. ¿Quién se preocupa de eso? Ojalá mucha gente, pero es, si, si hacen neumáticos, ¿no? O sea, tener en la cabeza esta preocupación por el trabajo de, de una persona, ¿no? Es fundamental. El neumático radial, yo esto no sé si lo he contado, el neumático radial, en realidad, lo inventó un mecánico, un operario. No lo inventó un ingeniero. Fue un operario al que se le ocurrió la idea y, y se la dijo a François él le dijo a un ingeniero, oye, traslada técnicamente esto que dice. Lo trasladó, hicieron la prueba tal, se fueron en via de viaje lloviendo y vio que tardaban mucho menos que con el neumático tradicional. Pues es que el talento de ese mecánico probablemente era, era, era que tiene capacidad inventiva. ¿no? Entonces, tomarse en juego, o sea, tomarse en serio a las personas es fundamental en una empresa. Eso es lo que a mí me marcó ¿no? de él. Es una mentalidad del siglo XX, diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Un capitalismo menos, más comedido, ¿no? Seguramente. Pero que a mí me inspira. Me inspira y me gusta. Y es lo que yo quiero que sea DoFinder. ¿Te respira a lo mejor quizás en... en como en empresas más mm. normales, más familiares, más, más cercanas, ¿no? Versus quizás lo lo que hemos visto en los últimos años también, ¿no? En mundo Startup, como bueno, lo estamos viendo últimamente, despidos masivos... Eh, que son porcentajes de plantillas cuando coge una escala las cosas parece que nos enseñan a que tienen que ser distintas que cuando somos cinco ¿no? y, y, y quizás no tiene por qué ser así son números ¿no? en nuestro sector el tecnológico al final lo que oímos hablar son de números son, es de facturación es desgraciadamente últimamente despidos es de crecimientos de growth es de, son todos números ¿no? eh yo me niego a aceptar que una empresa sean números. Me niego ¿eh? a aceptar. Lo hablábamos antes y yo te preguntaba a ti eh, y te decía, tú no serías capaz de tener una empresa que solamente la gente fuera en números, porque te conozco, has tenido una empresa, conoces el... Bueno, creo que depende del carácter, depende de la cultura. Al final eso es cultura, ¿no? Depende de la cultura. Eh, no, no es solo en nuestro mundo, yo creo que el, el, el capitalismo ha evolucionado, ¿no? Quizás quizá ha pasado un poco de la raya, ¿no? Y bueno, no se trata de, de luchar contra algo que no, que no tienes por qué luchar. Se trata de hacer lo que tú crees que debes hacer. Yo no critico ¿eh? al, que, al que hace cosas únicas y exclusivamente por dinero. Porque a lo mejor su felicidad está ahí, para él o para ella está ahí. Hasta ya veremos luego, luego ven a verme. Pero... pero pero sí creo que hay una manera que se pueden hacer las cosas bien, distintas. distintas. Yo creo muy chulo, muy interesante esto de hacer las cosas como, como uno cree. Uh -huh. eh, y Es algo que, que he contado más de una vez. ¿no? Yo me acuerdo de las primeras conversaciones que teníamos contigo, pues que Frankie y yo en Brasil, pues teníamos una visión del SaaS. Y cuando tú nos contabas que tú llamabas por teléfono y vendías, decimos hostia, esto es, nos suena raro. ¿no? Por 50 euros. Es que por 50 en aquel euros momento, producto, 50 euros. Y... Pues eso, que al final alguien puede hacer las cosas cuando todo el mundo le está diciendo que, oye, pues deberían ser de otra forma. Muy seguramente ha sido contra el mercado también, porque es una empresa bootstrap versus eh, pues, lo que ha ido en los últimos años de grandes rondas y demás. Pero haciendo las cosas distintas habéis llegado a un sitio, pues, seguramente una posición de destino la actual, pues mucho mejor que si la os hubierais hecho de, de otra forma. Lo digo porque, joder, es que eh, durante la etapa de emprender... Uh -huh. eh, tienes muchos inputs y hay que saber cuáles coger y cuáles no. Uh -huh. Y es complicado o esa toma de decisión. Tienes mucha incertidumbre, todo el mundo te está diciendo lo estás haciendo mal, pero tú tienes una idea clara. ¿Cómo gestionas esa, esa? Yo tengo una idea clara de cómo hacer las cosas y todo el mundo me está diciendo lo contrario. Es que no te digo, sinceramente no es tanto una idea clara de cómo hacer las cosas. Estoy pensando en los inicios. No es que yo tuviera claro que había que llamar por teléfono para vender. Es que era lo que yo sabía hacer. O sea, y probablemente estaba equivocado. Pero, pero era lo que yo sabía hacer. Por lo tanto, eh, si sabes hacer algo, pues hazlo. Y luego eso te llevará a donde te lleve. Y yo en aquel momento, yo, yo, bueno, es que en aquel momento no, no, no pensaba tener 20 empleados ni siquiera. Yo, yo siempre digo que tu Fender empezó como un autoempleo. Y es que es real. Es que yo recuerdo perfectamente lo que yo quería. Y en aquel momento yo quería tener una nómina, digamos, de 3.000 euros al mes. Me acuerdo perfectamente. Es decir, no hubo un plan, hablábamos antes de la ingenuidad, ¿no? que éramos ingenuos. Y yo digo, claro, pero era algo bueno, porque esa ingenuidad hacía que la ilusión fuera mayor que a veces incluso lo razonable o el sentido común. ¿no? Si yo hoy volviera 10 años atrás y pensara que llamando por teléfono de 50 euros en 50 euros, tenía que sacar X salarios, cuatro salarios, tres salarios, probablemente no lo habría hecho. O sea, no es una cuestión, ¿sabes lo que quiero decir? Probablemente no lo había hecho, no lo habría hecho, no lo habría hecho porque eh, aquello fue así porque sabíamos hacerlo así, porque era lo que yo sabía hacer. Si yo hubiera sabido mucho en marketing online, pues habríamos hecho otra cosa. Pero no tenía ni idea de marketing online, yo sabía llamar y vender. ¿No? Y a veces los planes de negocio No nos bueno, pues el papel lo aguanta todo, ¿no? La realidad es lo que se impone al final, ¿no? ¿no? pero es muy chulo el Yo sé hacer algo, tengo un. Conecta mucho con lo que has dicho antes, ¿no? De encontrar el talento de cada persona. Si yo tengo un talento lo voy a explotar porque otros no tengo. O sea, los otros los tendré que buscar en otro lado, pero voy a explotar el que tengo. Y cuando ya, ya lo haya explotado y me vaya bien, pues podré ir contratando otros talentos o teniendo otros talentos cerca que me ayuden a construir otra cosa. Porque a veces nos obsesionamos con los playbooks, ¿no? de Es que todo el mundo que ha ya, es que todo el mundo lo ha hecho en otro momento, tampoco sabe los que le han funcionado. Y cada uno tiene su talento, como bien dices, ¿no? Eh, y su talento y su cultura, y su manera de ver el mundo de la empresa, y su manera de ver todo. Entonces, uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer. Es que uno debe hacer eso, uno debe hacer lo que cree que tiene que hacer y equivocarse. Y equivocarse, ¿no? Cuando te decía antes, cuando hay un problema yo siempre me alegro porque es una oportunidad. Cuando hay un problema, no pasa nada, es normal que haya problemas, ¿no? Y siempre digo, ay, que mira qué bien, mira qué bien que lo estés haciendo mal, porque cuando lo hagamos bien, mejorará todo. Entonces, en ese sentido, el, el, yo creo que uno tiene que hacer lo que sabe hacer y lo que cree que tiene que hacer. No contra viento y marea, uno tiene que tener la inteligencia de darse cuenta si yo cuando llamaba por teléfono al inicio no hubiera conseguido ningún cliente durante X periodo de tiempo, sería ingenuo negativamente ¿no? el haber seguido haciéndolo. Pero bueno, como más o menos aquello yo vi que podía ser rentable, pues al poco tiempo ya escalamos contratando más gente y comerciales que empezaron a, que empezaron a vender tanto en España como fuera de España. ¿En qué momento pasas de tu visión del, ¿no? lo dices, del autoempleo, ¿no? de, oye, mm. a darte cuenta que esto está siendo un éxito, ¿no? que está funcionando? ¿Cuándo cuando tú te das cuenta que, que DuFinder ya no era autoempleo, sino que, pues que era una empresa que crecía y que iba a coger otra dimensión? Mira, hay, hay dos momentos, ¿no? Si, si me pregunta, o sea, si, si te toca responder a cuándo me di cuenta de que iba a ser un éxito DuFinder, eso fue dos meses... Después de comenzar, y eso fue porque el segundo cliente de Doofinder, el segundo tercero, porque hubo dos en el mes de febrero, me llamó al mes de instalar Doofinder para darme las gracias por haberle vendido Doofinder porque las ventas habían aumentado un 10% en su e-commerce. Recuerdo perfectamente dónde estaba, que me levanté, fui a ver a mi socio, y le dije, mira, esto que tenemos está realmente bien. Que a mí eso no era algo normal que te ocurriera, ¿no? Un cliente al que yo no conocía de nada, más allá de haber hablado con él por teléfono X veces. Entonces, ahí me di cuenta de que teníamos algo que iba a ser un éxito, ¿no? O al menos podía ser un éxito. Ahora, cuando me di cuenta que la empresa era ya grande, digamos, era ya... Es curioso porque eso fue en 2015. Es que ahora lo digo y parece que he vivido... O sea, el tiempo se, se parece a 100 vidas, ¿no? Pero a los tres años de comenzar, yo recuerdo que... Pues mira, coincide con un momento en el cual teníamos... Pues éramos en la empresa entre... Pues teníamos unas 15 personas. Yo ahí recuerdo que tuve la sensación de... Ya está, ya somos una empresa grande. Pues bueno, porque tendríamos una facturación buena seguramente, porque había 15 empleados, ¿no? Y esa fue, ese fue el momento en el cual yo creo que ya me di cuenta de que teníamos una empresa... Oh, ni me podía imaginarlo lo de ahora, evidentemente, en aquel momento. Claro. Pero sí, sí, recuerdo aquello... Y no lo recuerdo como algo positivo. Lo recuerdo como un momento en el cual yo eh, llegué, a un, llegué a un momento y en alguna ocasión lo he hablado contigo, en el cual dije, ya está. Ya lo he conseguido. Y fue un momento difícil porque el vacío que se genera después de ese ya lo he conseguido, es difícil llenarlo, muy, muy difícil llenarlo. ¿no? ¿Sería tu, tu momento más complicado en, en la Doofinder? Sin particular? lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque es eh, para mí que estudié... Yo siempre he tenido un poco mentalidad emprendedora, desde que era pequeño, o sea, me ha gustado. Entonces, era ese, ese, en ese momento, fue un momento en el cual dije, vale, ya lo he hecho. Imagino que como si alguien que juega al fútbol, eh, su sueño es jugar al fútbol y llega a Primera División y juega y debuta en un equipo de Primera División. Ya lo he hecho. Es como ya he conseguido ese sueño que podía tener más o menos latente. Para mí ha sido el momento más duro, porque el vacío de, de, de tener que volver al día siguiente a trabajar, habiendo cumplido el sueño, es como un peso grande. Es un vacío. Yo recuerdo vacío. Yo recuerdo vacío. En el tiempo uno va madurando profesionalmente y, y, y va entendiendo, ¿no? Y va entendiendo cómo funcionan las dinámicas, ¿no? Pero sí, sí, para mí fue el momento más duro. Yo creo que contigo lo he compartido más de una ocasión, ¿no? Para mí fue el momento más duro, ¿no? Yo desde entonces, muchas veces le digo a la gente, ojalá cumplas todos los sueños que tienes. Ojalá todo el mundo los pudiera cumplir. Porque a veces ponemos la felicidad en esas cosas, no esas proyecciones. Y luego lo cumples y no hay felicidad. Poquito. Digamos que poquito, ¿no? Porque yo creo que estamos hechos para cosas mucho más grandes, ¿no? Para cosas mucho más grandes. Entonces es bonito porque, claro, es un camino, la vida es un camino y profesionalmente también. Ese momento fue, fue complicado, pero no me lo habría ahorrado. O sea, lo que yo disfruto ahora de la empresa no sería posible sin aquel momento. Al final te digo algo con lo que comparar, ¿no? mejor. ¿Cómo pasas, ¿Cómo pasas de él? Es decir, ¿cómo, ¿cómo tú te enfrentas en ese momento? Porque no fue un día. O sea, fue una, un, unos meses. Un fue un año, por lo menos. Fue al menos un año. Pues mira, en parte con resignación. En parte con resignación. Eh, eh, la empresa seguía ahí y seguía creciendo. Y yo tenía la responsabilidad. entonces Yo tenía, en parte, hay un punto de resignación. Pero el gran, el gran cambio es relacionado con lo que decía antes, es dejar de trabajar o dejar de estar en ti mismo, ¿no? El hacer algo para otro. Tener hijos es también, es que es algo muy educativo en ese sentido, ¿verdad? Ya, ya no eres tú, yo, me, mí, conmigo, ¿no? Ya es, tienes que llevarles al parque, tienes que compartir no tu vida con otro, ¿no? Aunque, entonces... Para mí es el punto importante ha sido ese, ¿no? el, el darse cuenta de que no, no soy yo solo, no, que yo trabajo para otros, no, para otros, para otra cosa, para otros, para. Sí, sí, para mí es el punto clave, es como yo lo he ido aprendiendo a lo largo de los años. Y, y cómo llegaste a, a, a darte cuenta de porque no, so, no es obvio ese cambio. ¿no? Decías al principio de que, que la empresa trabaja para mí porque me va a dar un, un, un rendimiento a decir yo estoy al servicio de la empresa y tengo que ser capaz de crecer, ¿no? Para, para adecuarme a las necesidades de la empresa. Pues te hablaba de los amigos. Dándote cuenta de que es que es muy fácil que cuando te va bien. Y mira tú, ¿eh? Que comparado con hoy era algo mucho más pequeño. Es muy fácil que creer que has hecho algo grande. Eso es muy fácil creerte alguien. Especial, es muy fácil. Entonces, estar como con tus amigos de toda la vida, que te tratan como te trataban hace 20 años, eso te hace un poco el bajar los pies al suelo no y, y darte cuenta. Oye, agradece que has tenido esta oportunidad y esta suerte y este talento, eh, pero no pero no seas un gilipollas perdón por la, por la perdón por la expresión no pero no seas un gilipollas. entonces eso eso te hace cambiar mucho no eso te hace darte cuenta y poco a poco te vas dando cuenta y, y te das cuenta que eres más feliz es que es así de sencillo y que vienes al trabajo con ganas y que no y que es eso es un, es un camino es un camino es un camino que además no te puede ahorrar nadie ¿eh? o sea no hay una pastilla que, que puedas es un camino que yo podría hablar de dos años quizá. Tres años, es un camino que probablemente nunca acaba. Probablemente nunca acaba. Estás rodeado de, de, de buena gente. Sí, tener gente que te conecta a la realidad, ¿no? Que, que te saque de tu mierda mental y... Venga, te... <risa> Iván, para acá. Y gente que te quiera más allá de lo que has conseguido. ¿Sabes? Eso es, eso es querer a una persona, ¿no? Oye, Iván, ven para acá. sí Es lo que has dicho. realmente Y tener luego la... La, la capacidad de. La conciencia de, de, de. La conciencia de, de, de, de, de saber que esto no está. O sea, no autoengañarte. Eso es lo que quiero decir. No autoengañarte. La conciencia de que algo no funciona bien. ¿No? Eh, en un momento dado yo tuve ayuda. Tuve ayuda. Ayuda externa, ¿no? Para todas estas cosas. Es algo bueno. Es que es normal. Es normal. Es que es una vida que no has pedido vivir. Es que es muy desproporcionado. Son situaciones para las que no estás preparado. No estás ¿no? preparado. Y, y aparte de lo que has dicho tú, yo, yo creo que, que cómo empiezas tú, hay casi una disonancia cognitiva. no de Oye, yo busco un autoempleo y de repente eh, esto coge una dimensión. Porque a lo mejor si inicias con un sueño de... Quiero crear la empresa más grande del mundo. No, tengo este objetivo, claro. estoy allí, efectivamente. Bueno, pues te vas como adaptando. Siempre tienes un siguiente reto. Pero cuando tienes un objetivo corto y te pasas tres, tres veces, pues a lo mejor te pasa lo que te pasa a ti. Y digo, Oye, Si es que yo lo que quería hacer, ya, ya lo hemos dejado atrás. Es que ese objetivo para mí era inalcanzable cuando empecé. Tú no sabes, o sea, no se trata de... Quizá fui demasiado ingenuo, pero ese objetivo corto para mí ya era inalcanzable. O sea, que, que, que tú te puedes poner los objetivos que quieras en la vida, pero no tienes ni idea si lo vas a alcanzar, ¿sí o no? ¿Y en cuánto tiempo? No lo sé, el, el, el cómo... Bueno, hay una parte de ponerte otro objetivo, pero ya cambia. Porque ya tu, tu felicidad no la pones en ese objetivo. Entiendes ese objetivo como, una, como algo más de, de toda tu vida, ¿no? ¿Dónde tienes puesta la tu felicidad? Pues la tengo puesta en. Hay dos, dos grandes, ¿no? dos grandes en mi vida, está mi familia uh -huh. y la empresa. Entonces eh, mi felicidad está ahí, claramente, porque soy consciente ahora trabajo mucho más de lo que trabajaba hace cinco años, hace siete años, en horas, literalmente, no? Y muchas veces llego a casa y casi ni saludo porque tengo un problema que me está y, no, y me quiero aislar y tal. Pero yo estoy convencido que que trabajar bien en la empresa, aunque me reste horas con mi familia, es bueno también para mi familia. Estoy convencido, o sea, es un equilibrio difícil en muchas ocasiones, pero posible, porque si yo estoy feliz, eso también lo, lo, ven, lo ven mis hijos. ¿no? Sí, porque el Iván de esa época pues seguramente pues tendría más tiempo. Pero pues no estaba a lo mejor, ¿no? En, en, en el. No estaba centrado, pudiendo, ¿verdad? No. Sí, lo sabes bien. Sí, sí, bueno, pero pero repito, ¿eh? no me lo habría ahorrado. No me lo habría ahorrado, porque eso es lo que a mí me ha ayudado a entender. Es que a lo mejor no lo habría entendido. Yo digo, aún no tenemos nuestro camino. Sí, sí. No, necesitas, necesitas a veces necesitas momentos que te que, que te hagan entenderte, ¿no? Que ten te, te pie para tu explorar lo que piensas. Comentabas antes. Finder, mm. Parte de su crecimiento ha sido también, eh, volviéndonos un poco a la parte más de, de negocio, mucha venta internacional. Y muy curiosamente, esto lo cuento porque cuando, cuando a, a gente que, pues, que está montando SaaS sí. y me preguntan cosas muchas veces, os pongo de ejemplo, como decir, oye, tenemos todos los playbooks de SaaS del mundo, y luego tienes a los chicos de Defender que lo petan haciendo esta otra cosa. Pero es muy diferente nuestro... O sea, Yo conozco muy era? pocos SaaS que sí. sean este playbook que, que vosotros... Y ahora nos lo cuentas mejor. Sabéis internacionalizado, vendes en toda Europa, vendes en Estados Unidos, todo el mundo está en Madrid y todo el mundo vende bastante por teléfono. Ah, vale. Ahí tenéis un Playbook curioso que tiene mucho sentido. O sea, yo, claro, yo cuando lo explico a la gente, pues lo, lo justifico. Mm. O sea, tenéis un producto, para mi gusto, bueno, bonito, barato. Es decir, es un producto en un price point muy bueno, que, que te aporta un valor, que es, que es muy jorobado. Pero tienes eso y te has encontrado un canal de distribución que tú dominabas, venta telefónica, que para ese punto de precio sí. encaja. Y dices Suena muy guay, pero esto no te lo lees por ahí. Cuéntanos, ¿cómo vendéis? Uh -huh. ¿Cómo vendéis por países? Uh -huh. y, y luego ya te pregunto alguna cosa más que sé que estáis haciendo ahora, que a lo mejor ya se sale de ese Playbook. Pues eh, exactamente igual que hace 10 años. Pero tú has, tú has dado con una clave, ¿eh? que es el producto. Que es el producto. Yo siempre he dicho que nosotros no vendemos, que comunicamos. no Es decir, yo te llamo y te digo, y como es... Y te digo, oye, aquí tienes una cosa, que más allá de lo que sea, yo te aseguro que vas a vender más, que lo instalas en cinco minutos y que lo puedes probar gratis un mes sin ningún tipo de compromiso. Pues, oye, ya es tu decisión personal el querer investigar más o tener más información o probarlo. Yo siempre digo que nosotros comunicamos, ¿no? Por eso el producto es fundamental, ¿no? porque sin producto mm, no, no funcionaría igual. Entonces, eh, lo hacemos exactamente igual en todos los países. Exactamente igual. ¿Qué cambia? Pues cambia eh, pues la contactabilidad en ciertos países. Eh, la cultura en ciertos países. ¿no? no es lo mismo vender en España que vender en Alemania, culturalmente hablando. Pero, pero prácticamente nada más. Hace muchos años se planteó la posibilidad de abrir una oficina en Estados Unidos. Y la conclusión fue, vamos a hacerlo desde aquí, Vamos a intentarlo, vamos a verlo. Y hoy creo que un torno a 35 personas lo están haciendo. Es decir, no, no, no ha sido. no es diferente. No es diferente vender en un país que vender en otro. En nuestro caso, ¿eh? no, no, no, no, no, no me considero ejemplo de nada, porque la excepcionalidad de UFinder también es. es que es decir, realmente sea difícil de, ¿no? de replicar. Claro, no pero, sé. pero mola tenerlo de ejemplo, porque sí. por, a mí me abre siempre la mente de decir que, lo, que hay cosas, lo decíamos antes, hay distintas formas de hacer las cosas y, y la tenéis enganchada a vuestros talentos. Eh, curiosamente, lo que sea que hacéis es, vende gente nativa, ¿no? decir, sí. de cada país, uh -huh. ¿verdad? O sea, ¿cómo buscas tú? ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú cuando vas a vender a Estados Unidos? ¿Qué tipo de perfiles tienes que contratar? ¿Cómo, cómo lo has enfocado? Bueno, te voy a decir una cosa que ocurría al principio y en, en gran en gran medida o en parte sigue ocurriendo ahora, aunque todo se ha sea profesionalizado, ha evolucionado, ¿no? Pero yo siempre he utilizado una frase. Claro, cuando tú buscas un perfil de una nacionalidad no habitual. Claro, no puedes pretender buscar a un comercial con unos skills, ¿no? Y con una experiencia terrible y además en SaaS, ¿no? Pues, pues eso no existe, ¿vale? Entonces yo, casi desde el inicio de Doofinder, te estoy hablando del año 2014, que fue cuando empezamos a contratar gente, yo siempre he dicho una cosa y es que todo el mundo tiene derecho a trabajar, no todo el mundo tiene derecho a ganar lo mismo. Entonces yo siempre he dicho, eh, tú vente con nosotros. Yo te voy a ayudar a que seas un espectacular comercial. Y tú pondrás de tu parte y juntos lo conseguiremos. Y esa manera de verlo simplifica mucho el proceso de selección, genera un compromiso y por el producto que tenemos eso se puede hacer. ¿no? Es porque es comunicar. ¿no? no es tanto un vender un tenerte que argumentar constantemente, ¿no? Sí, no es muy una venta técnica, no tienes que… Tiene un componente técnico, no muy grande, tiene un componente técnico, pero al final es, yo siempre digo que es más comunicar. Pero bueno, lo resolvemos de esta manera un poco, ¿no? El decir, oye, a ti te apetece trabajar, ¿crees que lo puedes hacer bien? Yo creo que lo puedes hacer bien, claro, es absurdo si vas a vender en Francia a una persona que no sepa francés a un nivel suficiente. Pero, oye, pues vamos a darnos la mano juntos… Te vienes aquí y trabajamos en eso y funciona bien en el 80, 90 de las ocasiones. ¿Cu ¿Cuánto tiempo le das a alguien? Es decir, yo sé, ¿lo metéis a un perfil, lo formáis? O sea, tenéis sí. pues, ese proceso ¿y, y ¿qué esperas tú en cuánto tiempo? No, no hay, no, no hay un... No es una cosa que nos gusta en Doofinder es que todo, absolutamente todo, sea individualizado. Por, nat por naturaleza es injusto dar al mismo tiempo a todo el mundo. Puede haber gente muy trabajadora que puede costarle más llegar a un objetivo y puede haber gente que en muy poco tiempo llega a ese objetivo. Por lo tanto, sería injusto en cualquier caso poner un número de meses como, como el, el, el, digamos el, la curva hasta de aprendizaje típica ¿no? de un SAS pues puede estar en torno a los seis meses. ¿no? Entonces, sí que puede ser una métrica media, ¿no? pero la experiencia al final te, es, es parte de la cultura. Antes estaba de hablar de la importancia de la cultura. Cada persona es diferente, por lo tanto, tenemos que tratar a cada uno de manera individualizada. Porque hay gente que puedes pedirle que haga algo o que llegue a algo en un mes, y hay gente que necesitará tres meses. No pasa nada. Lo importante es que lleguéis a un acuerdo, os deis la mano y trabajéis juntos para ese objetivo, sea de un mes o tres meses. Eso es lo importante. Entonces, si bien seis meses te podría decir como norma, pues no siempre se cumple. ¿Y cuándo te das cuenta tú? Te lo pregunto porque sí. la gente de, de, que venimos más de producto y demás, sí. la, no tenemos esa habilidad comercial que tú tienes, pero tú hueles cosas a nivel comercial que nos, el resto no entendamos. ¿Cuándo hueles tú que alguien no va a funcionar? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y, y, y no creo que pueda darte una respuesta porque me equivocaría. Y porque sería injusto. Porque me ha ocurrido en más de una ocasión introducir un juicio o un prejuicio sobre alguien que luego me ha llevado gratas sorpresas. Y al contrario, no hay. La, la selección, me acuerdo que hace muchos años hablando con una persona, dijo: Mira, la selección es algo muy. Eso no es, no es una ciencia exacta, para nada. Y él me hablaba mucho de la intuición. ¿no? La intuición no es algo replicable. Uno la puede tener y el otro no. No, es, no se puede aprender. Y luego cuando alguien está trabajando hay una cosa objetiva que son los números, ¿vale? Y luego me atrevería a decir que hay un punto de intuición pero que también falla. No, no, no, no, no, no es imposible dar esa... Quien tenga esa receta será Millonario. multimillonario, claro. No existe porque somos personas. Porque somos individuales, ¿no? Porque somos personas. Entonces no, no existe, no existe. Lo que sí te puedo decir es que la labor mía y de sus jefes debe ser conseguir... Hace poco, además, ha ocurrido... Eh, despedir a una persona es el mayor fracaso que hay en una empresa. El mayor, con diferencia. Porque la empresa ha sido la responsable de contratarla. Por lo tanto, o hemos de ser capaces... El despido es inevitable. Cuando una empresa crece, el despido es inevitable. Pero si lo vemos desde el punto de vista de que es un fracaso, pero un fracaso no, el mayor fracaso, si lo vemos así, haremos todo lo posible para que juntos eh, hagamos que esa persona sea válida. no Si es desde el punto de vista comercial, que venda, si es de programación, que programa. Eh, no. Bueno, pues, pues cada uno en su posición y con su responsabilidad. Bueno, es parte de la cultura, como te decía antes. Encaja todo. Sí que me contabas que tiene un onboarding, ¿no? Cuando metes a alguien en comercial, los tenéis, un, tenéis un, más o menos un mes, ¿no? Creo de, de onboarding. Uh -huh. eh, cuéntanos, porque me ha hecho mucha gracia lo de que tú lo que buscas ahí también es que... que bueno, te yo te siempre ver, pienso, ¿no? yo siempre pienso y puedo estar equivocado, que un mes se debe hacer a veces pesado, ¿no? Un mes de... de pero siempre en los últimos días les pregunto a, lo, a, los, a los chicos, a las chicas que están haciendo el onboarding. Les pregunto, oye, ¿qué tal? Con ganas de llamar y todos me dicen, sí, sí, sí. Y yo digo, ah, pues mira qué bien. ¿No? Aunque solamente sea porque salen ya con unas ganas de todo lo que han aprendido, porque imagino que muchas cosas las aprenden y luego las desaprenden, ¿no? Que con esas ganas de decir, oye, todo esto que me han contado lo quiero poner en práctica, aunque solamente sea por eso, merece la pena, ¿no? Eh, que el empleado vea desde un inicio que la empresa va a invertir tiempo y recursos en él sin tener ningún dato de cuánto... Si va a ser mejor o peor, yo creo que es un buen mensaje para la persona. ¿No? Es un mensaje en el cual lo que transmites es oye, yo te voy a ayudar en todo lo que necesites, luego tú tienes que poner de tu parte, pero cuenta con la empresa, ¿vale? Es un poco el mensaje que, que creo que es bueno ¿no? que se pueda transmitir. Hola. Esto nos hacía antes. ¿eh? Esto contratamos hace unos años, un par de años, un director comercial. Y ha incorporado una serie de mecanismos, ¿no? Yo antes no, yo antes no yo antes era, pues, mucho más... ponías el día uno, ¿no? Seguramente. Yo el día uno, yo, yo decía, tú ponte llama y yo te ayudo, ¿no? Ah. Diferente, ¿no? Cuando creces, quizá haya que, que procedimentar, digamos, establecer ¿no? metodologías, procesos no que favorezcan este tipo de, de cosas, ¿no? Pero, pero, pero, pero sí que la cultura o el cómo no ha cambiado, claro. creo. Quiero preguntarte también, porque bueno, os conozco eh, y desde un inicio, tienes un socio, Enrique, que es socio técnico, uh -huh. pero tú eres como el Miss Perfecto, ¿verdad? de socio técnico y... y, y, y Está por ahí. Más comercial. Eh, y tienes una visión distinta, un poco de... O sea, unificada de lo que queréis hacer. Sí. Enrique siempre pues, le escuchas mejor sensación de más visión de quiero montar una startup de Silicon Valley o algo parecido. Eso fue al inicio, ¿no? Al inicio, y, y tú un poco pues distinto, más una mentalidad quizás más bustra o demás. ¿Cómo habéis vivido o sentido? ¿Cómo has vivido tú? O sea, ese punto distinto en, en cómo os visionabais la empresa y cómo la habéis gestionado? Bueno, en, en realidad, esto es, esto es importante. Enrique y yo somos muy diferentes, como carácter. ¿no? Siempre digo, esto lo digo siempre, nunca nos... Ningún sábado hemos quedado a tomar una cerveza. En, durante el trabajo, en el post-trabajo, tal. Sí. Y hemos hecho amistad a lo largo de los años, ¿no? Pero no no somos dos caracteres eh, bueno, que, que, que en la vida real ¿no? se unirían para hacer cosas juntos pero siempre desde el minuto uno y ahora, ya, ya te digo donde sí éramos diferentes desde el minuto uno hemos compartido una visión exactamente la misma de lo que debe ser la compañía unos valores los mismos también el, el, el, el, el intentar ser justos la gente con la empresa, y, lo que sí, y eso para mí es una de las claves del éxito ¿eh? de DoFinder, ¿no? el dos personas muy diferentes que están de acuerdo en lo más importante y que hacen algo juntos, respetándose el uno a la otra en su área de trabajo. En, en un inicio lo que sí era diferente, y además me acuerdo perfectamente de la imagen, en una pizarra, era como eh, Enrique, eh, hablábamos, mira, hablábamos de cuando lleguemos a mil clientes, tal, y él sí que pensaba que esos mil clientes iban a conseguir online, con inversión en marketing, tal y cual. Y yo me acuerdo y decía, bueno, pues yo no sé hacer eso. Yo, mira, si te parece lo que hago, que me pongo a llamar, ¿qué es lo que sé hacer? ¿no? Y él en ese momento respetó ese cómo, ese, el cómo Iván haría las cosas, teniendo en cuenta que era Iván el que tenía esa experiencia comercial. Igual que yo siempre he respetado bueno, el tema de programación, yo creo que los que no sabemos de programación estamos obligados a respetarlo, ¿verdad? Pero ese respeto ¿no? hacia el área del otro, entonces teníamos sí una visión distinta porque también él había estado en San Francisco y había visto una realidad muy diferente, no muy diferente, no, él lo que vio, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando yo le decía tendremos una empresa de 20 personas, él decía no, por lo que yo he visto en San Francisco será de entre 30 y 50. Bueno, él tenía, él había podido ver unas experiencias allí que yo no había visto, y compartirlas conmigo pero nunca hemos tenido lo que sí tenemos y seguimos teniendo es a veces eh, puntos de vista a la hora de solucionar problemas muy diferentes el es pero siempre llegamos a un entendimiento porque sabes una cosa fundamental desde el inicio la unidad la unidad los dueños, los, los fundadores tienen que estar unidos la unidad y hay que privilegiarla por encima de cualquier otra razón en una empresa. Entonces, bueno, simplemente él tenía una mentalidad más, más de programador, ¿verdad? Sí, y yo claro. no, yo, yo, yo no, yo no. Yo siempre he sido. Si tú, cualquier cosa que tuviera que vender lo haría como sé. No. Pero mola, mola mola al final habéis sacado los, bueno, habéis juntado los, los talentos de cada uno. Quizás sí que a lo mejor Enrique sí que ya tenía más la, la visión Silicon Valley o, o como programador. Claro. Y de escala que, a la que podéis estar hoy, no a lo mejor él, él se lo podía creer mm. hace años y a ti era lo, lo que te costaba visionar. Sí, sí, sí. él Me acuerdo que le hablaba de los mil clientes mm. y yo decía, bueno, <risa> <risa> bueno, pues sí, sí, sí, eso ocurría, claro que ocurría. Pero luego también la relación mía con Enrique durante estos 10 años, bueno, pues ha sido una oportunidad de, de crecimiento, él tiene más años que yo, y yo siempre yo he aprendido mucho de él, mucho, mucho de él de cómo se hacen las cosas, de cómo razonar, no de cómo... Pues bueno, es normal, ¿no? El, yo soy más emocional y es más analítico. Ya está. Sencillo. Gin y Jan, ahí, equilibrado. Sí. Eh, siendo Bustra... Sí. Hasta ahora, eh, ¿se, dan, eh, ¿se os acerca algún fondo, por ejemplo, alguna vez en, en el pasado? En el pasado, ¿qué, qué es pasado? hasta hace un año. Vale. Bueno, hasta... A ver, se nos... Desde hace dos años, si ponemos el COVID como punto de corte, ¿no? Desde el COVID para acá se nos han acercado muchos, uh -huh. pero muchos son cientos. Uh -huh. O sea, muchos, ¿eh? Muchos. Y antes del COVID, menos. Hay un momento, yo creo... Creo que hay un momento que por facturación no sales en en, ¿En, una, los en los listados. No lo sé, debe ocurrir algo así, ¿no? Por crecimientos o por lo que sea. Y es cuando, cuando, cuando te contactan muchos, ¿no? Eso es de hace pues, eso, dos, tres años, ¿no? Antes puntualmente. Antes puntualmente, pero sí, últimamente bastantes. ¿Y antes, antes de COVID, pre-COVID, cuando sí. se te acercaba alguno? ¿Qué, qué les decías? O sea, que... Pues les decía que no estábamos interesados. Eh, pero también, mira, esto estuvo también un poco... Un poco... Tuvimos una experiencia, una anécdota, es más anécdota, porque no fue una experiencia mala, pero hicimos un trabajo con un... No recuerdo el nombre, pues un fondo que nos debería ser... pues No me acuerdo, ¿eh? El, el, pero bueno, tú sabes que un fondo te pide mogollón de datos, ¿verdad? Es un poco. Claro, nosotros con el desconocimiento total de lo que era ese mundo, ¿no? Tienes reuniones, te piden mogollón de datos, tal y cual. Y pues fue un trabajo de dos meses, ¿eh? O así. Y luego nos hicieron una oferta que era básicamente lo que Finder ganaría al año siguiente. Entonces, claro, Enriquillo, recuerdo cómo la persona, yo no sé si era de Inglaterra o era americana, pero nos pidió disculpas. Al hacernos la oferta. Y yo, claro, nos quedamos los dos mirando. Entonces yo creo que eso fue una experiencia un poco de decir, oye, hemos dedicado todas estas horas para que luego pase esto, ¿no? Como diciendo, pero ¿esto qué es, no? Tampoco lo hicimos con... Simplemente, oye, vamos a ver. Entonces aquí, tuvimos aquella experiencia, pues en el año... Pues probablemente sería 2016 o así. Porque sí recuerdo la oficina que estábamos. Y, y esa ha sido la única que hemos tenido un poco a nivel de de fondos, ¿no? De... Es que nunca los hemos buscado. Cuando me llamaban, ¿no? me llamaban muy pocos, por es que te digo, porque estaríamos por debajo del radar. Y cuando lo hacían, pues se le respondía un gracias, pero no estamos interesados, ¿no? Era un, poco, era un poco la idea. ¿Y ahora ha cambiado? Es decir, ¿ha ah. cambiado tu visión sobre conseguir inversión, sobre lo que queréis hacer a futuro? Bueno, es que, es que cuando yo antes te hablaba de la empresa estar a mi servicio, en parte todo esto está relacionado. Cuando te das cuenta de que la empresa es un ente independiente de ti, tú estás a su servicio, objetivamente, la inversión es una realidad. Y al menos tienes que atenderla y conocerla y estudiarla y valorarla. Digamos que yo antes estaba cerrado a valorar esa posibilidad y ahora estoy abierto a valorar esa posibilidad. Quizá también porque en unos tamaños más grandes te das cuenta que estás recorriendo un camino, en un plan que tenemos, en mi opinión, muy chulo a cinco años vista, necesitaré, yo voy a necesitar estar acompañado de gente que haya hecho ese camino. Porque van a ocurrir cosas como siempre me ha ocurrido eh, con las que no tengo experiencia y con una responsabilidad mayor porque hay mucha más gente aquí. Entonces, digamos que, que esa visión en mi caso sí ha cambiado. No por una necesidad económica. Siempre he oído, y eso tú lo conoces mejor que yo, que hay que ir a un fondo cuando no necesitas el dinero, ¿verdad? Bueno, no se trata de que estemos yendo a un fondo, se trata de que Sí, que es una opción que, que, que ahora contemplamos, que antes no contemplábamos, ¿no? siendo conscientes de que necesitamos estar rodeado de gente que nos pueda ayudar en el, en el futuro. ¿no? Todo esto que antes, eh, algo, una, más contado una frase que me gusta mucho, ¿no? que tiene que ver con esto, que es Once in a Lifetime. ¿no? Es decir, esto, esto lo tenéis enmarcado como una visión de, de lo que queréis hacer, que sea DoFinder sí. en los próximos años. Cuéntanosla, porque yo creo que está muy alineado con lo que decías antes, ¿no? De, de ese momento en el que tú llegas y has cumplido tu sueño y ahora creas un sueño, creas un sueño que va mucho más allá. ¿Cuál es el sueño de DoFinder? Pues, mira, lo más bonito de. de lo más bonito de esa frase es cómo surgió la frase. Porque nosotros hace. hacerlo en 10 segundos. Hace, hace cinco años aproximadamente conocimos a una persona en Nueva York. Esta persona había vendido dos compañías, software. Una por 9.000 millones y otra por 8.000. No sé el orden, pero vamos. Bien. <risa> da un poco igual. <risa> Efectivamente, a través de contactos, pues nos dijeron: Oye, esta es una persona súper buena, persona, súper buena gente. Hice a verle y fuimos a verle y estuvimos un día. Nos dedicó seis horas en un hotel allí en Nueva York, eh, de manera gratuita, seis horas, a darnos cuatro consejos. Yo me di cuenta de los. Bueno, era una persona privilegiada. O sea, yo digo: es un genio, ¿no? Vale. Pues esta persona, hace un año, la llamamos. Porque ya todo esto creció Y le decimos, oye, se llama John. Y digo, John, ¿puedes, hacer, ¿puedes repetir lo que hicimos hace unos años, pero ya de manera ordenada, estructurada, más profesional, con nosotros? Sí, sí, sí, tal. Y bueno, y él nos dijo sí. Que yo tenía dudas, porque claro, viene de allí para acá, tal. Y, y económicamente necesidad no tiene, evidentemente. Entonces, empezó a trabajar desde hace un año con nosotros. Y en esas conversaciones... Claro, la empresa había crecido eh, desde que él nos conoció, pues eso, un por dos, por tres, con respecto a lo que él había conocido. Entonces, hablando, él nos dijo: Pues mira, en la situación que estáis ahora, eh, bueno, tenéis básicamente dos opciones. O, o la vendes, que es una cosa que no nos planteábamos como opción, porque. O tiráis para arriba, ¿no? O, o dais un empujón bonito, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le hice una pregunta que fue, oye, ¿seremos capaces? ¿Qué implica eso? no Y él nos dijo, solo trabajo. Solo es trabajo, lo estoy viviendo ahora, ¿eh? que es verdad que es mucho trabajo, pero es solo trabajo, no necesitas tener unas capacidades de superhéroe, como antes hablábamos. Y, y bueno, pues él, pues él como advisor, digamos, nos dijo esas posibilidades y yo le pregunté en un momento dado, ¿tú qué harías en nuestra situación? Y él me dijo, mira, Iván, eso es una oportunidad que se ofrece a muy poca gente y solo una vez en la vida. ¿No? El once on lifetime, ¿no? Y yo ahí dije, coño, es verdad. Y nos miramos Enrique y yo y a por ello. ¿no? Un poco el a por ello. Porque es para muy poca gente y una oportunidad en la vida. Y es algo que a nosotros nos gusta, hemos querido trasladar a los empleados. ¿no? Porque es una oportunidad para todos. ¿No? Tenemos que agradecer ¿no? el, la oportunidad y aprovecharnos de ella ¿no? desde el punto de vista personal, profesional. Esa frase nos está... Ojalá sea el eslogan de Doofinder y podamos mantenerlo vivo durante los siguientes cinco años, ¿no? una vez en la vida. ¿Y en cinco años cómo ves a Doofinder? ¿Y cómo ve a Doofinder en cinco años? ¡Buf! Eh, pues eh, una, una empresa con con una plataforma mucho mayor, ayudar mucho más. Hacemos mucho, ¿no? Pero que nuestros clientes ¿no? puedan, puedan tener tecnologías que probablemente ahora sean inalcanzables. Muchas veces desde el punto de vista económico, ¿no? Una gran ventaja de DoFinder es que ofrece a un precio muy, muy razonable, muy, muy rentable, productos ¿no? que en, otra, en otros competidores nuestros son inalcanzables, ¿no? Desde el punto de vista de rentabilidad económicos, ¿no? Somos una empresa básicamente SMB ¿no? en nuestro mercado. Entonces, ¿dónde nos vemos? Pues nos vemos con un producto muchísimo más avanzado, geográficamente, no, con probablemente oficinas fuera de España también, y bueno y atacando quizá pues a, a todo tipo de cliente en cualquier momento, no, y con una facturación pues, mucho mayor. Pero es que como a mí, lo de la facturación, el objetivo nunca ha sido una cosa... Creo que solamente te puede hacer no dormir, ¿no? Sino que es como dices, eh, vamos a por eso, vamos a por eso, pero ya veremos dónde nos lleva el camino, ¿no? Es un poco... Pero sí, con mucha más gente. ¿Qué te haría no. feliz? O sea, dentro de esta visión, si ¿sí hay una, alguna cosa, una cosa concreta que a ti te haría feliz si, si pasara. Que DoFinder siga creciendo en número de empleados... Manteniendo la cultura o el... el, el, el... Tú me preguntabas, a... me decías antes que has hablado con una persona no y te decía que está muy contenta aquí, ¿verdad? Y me decías que, que te sorprendía. Pues yo quiero eso, que pueda ser multiplicado por, por lo que Dios quiera. O sea, yo quiero eso. Claro que quiero que la empresa... Es que si la empresa no gana dinero no es sostenible, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, necesario. Eso es necesario. Pero realmente me gustaría que dentro de cinco años la empresa... Eh, tuviera 700 empleados y que fueran 700 vidas que para ello DoFinder Finder es un lugar donde pueden ser felices, donde pueden descansar, donde pueden porque es para mí eso o sea no es que me esté es que para mí ha sido eso vale que puede ser una experiencia bonita para ellos no es que desprecie la facturación no al revés es necesaria y muchas veces tener buenos números te permite eh, Sí, que, que todo lo demás pase. Que todo lo que más pase, ¿no? lo, lo otro sería ingenuo, ¿no? Pero nuestra experiencia es que con esto se consiguen los números. Ha sido nuestra experiencia. Por el producto. ¿no? El, eh, es así. Yo veo que DoFinder el futuro es ese, ¿no? Eh, eh, con la facturación mayor, oficinas, no lo sé. Suena bien. ¿Hay algo que te dé miedo de esta etapa? O sea, de los próximos cinco años. No. Ahora no. Si me hubieras preguntado hace seis, 8 meses, sí. Solo eran miedos. Solo eran, todo eran miedos. Yo me acuerdo que cuando se plantearon estas opciones, ¿no? Eh, yo hice una lista, que la he perdido, de 14 preguntas. Eran 14, creo. ¿eh? Y todas eran miedos. ¿Al qué pasará? ¿Al qué pasará? ¿Al qué pasará? Entonces, esta persona que ya había pasado dos veces por la misma situación, eh, me dijo. Me, me des, desmitificó, ¿no? El, el, el, el, el futuro, ¿no? Me, o sea, como. Por eso el. just work, ¿no? Es solo trabajo. O sea, no te preocupes, Iván. Es solo trabajo, ¿no? Vais a ser capaces, ¿no es? Y por ejemplo, y una de las cosas que, que. Por eso antes he respondido eso, que, que yo le preguntaba es, oye, ¿cómo voy a tener que cambiar yo? Yo tendría que seguir siendo el CEO en el futuro, me le preguntaba. Y él me decía, claro, decía sí, pero si yo no sé hacer muchas cosas, es pues que solo vas a tener que saber hacer una, y es la cultura. Y la cultura eres tú, sois vosotros, es vuestra cultura. Nadie mejor que vosotros va, va, va a poder transmitir y preocuparse por la cultura como lo hacéis vosotros. no Y eso me liberó muchísimo. Entonces, si me dices ahora tengo miedo, no, no tengo ningún miedo. Porque no sé si ocurrirá pero mi experiencia es que todo ocurre para bien. A lo mejor dentro de los años ocurre algo y Do Finder, le, a Do Finder le va mal. No pasa nada. Igual que he vivido en mi experiencia personal, que aquel momento malo fue para algo bueno, tengo claro que si eso ocurriera, es que, ojalá no ocurra, pero si eso ocurriera, es que, nadie, es que no podemos dar por descontado que mañana nos pueda ocurrir algo malo, ya no en el trabajo, en cualquier... ¿no? Entonces, como todo ocurre para algo, ¿no? Entonces, no tengo miedo. No, no. Ese miedo... Por eso estoy feliz. Por eso estoy con ilusión. Se te nota. yo, creo que, yo, yo que Tú me has visto poco, muchas eh, veces. Has tenido otras etapas y ahora se te ve pues eso, iluminado. Que eso mola. Sí, sí, iluminado desde todos los puntos de vista también ahora. <risa> Pero sí, feliz, eh, ilusionado. Una ingenuidad. Ya no es ingenuidad, ya es una certeza. No una segur seguridad. Mira, es seguridad. La palabra es seguridad. Seguridad en ti mismo, en tus compañeros, en, en la empresa, en la seguridad. Eso es muy difícil ¿eh? de conseguir. Tener esa seguridad es muy, muy complejo. Porque sí, porque por no. Cada, en mayor o menor medida todos somos un pelín a complejaetes, ¿no? Entonces, tener esa seguridad es difícil, ¿no? Y eso pasa por haber aceptado tu límite. ¿Aceptado, si, aceptado con sinceridad, ¿no? A fondo. a fondo, acepta a fondo, no diciéndolo, no, A fondo. Aceptándolo a fondo y no molestarte por las cosas que. Pues, no, no, no. Es difícil. Pero bueno, eh, muchas noches me cuesta dormir, ¿eh? Quiero decir que esto no es. Sí, sí. No es un camino. Pero es necesario a veces, ¿no? Eso también. Claro. Lo has contestado un poco, pero siempre hago esta pregunta y te la quiero hacer como, como directa, a lo mejor es alguna otra cosa, que es: ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal durante estos años? Eh, en esta entrevista en concreto salió varias temas, ¿no? pero ¿qué, ¿Qué cosas has cambiado tú? ¿En qué cosas has tenido que crecer para, para, pues, para estar al servicio de cómo estás ahora de Dufa? Pues ser mucho más, más metodológico en el trabajo uh -huh. yo ahora, sin, sin ser una persona hiper mega ordenada porque no lo soy pero entre eh, mis mi socios es Enrique se llama Enrique, y yo siempre digo, me ha enriquecido mucho. Yo he aprendido mucho de él, lo decía antes. Métodos de trabajo que me ayudan a, digamos, ese talento que puedes tener de manera innata, encauzarlo, ¿verdad? Entonces, eh, he tenido que, que mejorar desde el punto de vista productivo, ¿no? El, el, el, el tener un horario, no el tener un área de trabajo y respetarlo en la medida de lo posible, ¿Verdad? El, el, el cuando tienes que hacer algo no posponerlo. ¿no? Son cosas ¿no? que, que yo hacía, que ahora ya, eh, pues alguna vez seguramente lo hago y, y estaré a un 10% ¿no? de lo que debería. Pero ahí he cambiado mucho, ¿no? Mi seriedad, no seriedad, entiéndeme, ¿no? Como mi, esas cosas que no tenía, irlas adaptando poco a poco, ¿no? Con mucho esfuerzo, ¿eh? Porque, porque cuando no eres de una manera te cuesta, ¿no? Pero eso poco a poco irlo incorporando, ¿no? Eh, es una tontería usar el Google Calendar, es una tontería yo antes siempre decía no, yo no tengo agenda en realidad no tenía agenda porque no quería ahora es necesario son cosas muy simples o que aparentemente son muy sencillas pero que a mí personalmente la he ido incorporando a mi día a día laboral son temas de productividad y luego hay otro punto que también lo he aprendido que es eh, Contratar directivos. Nosotros tenemos un equipo directivo muy, yo estoy muy muy contento, muy potente, muy bueno, además culturalmente muy bonito, ¿no? Eh, es un paso, es un paso, ¿no? El contratar una persona para que lleve la dirección financiera, la dirección de recursos humanos, la dirección de ventas, ¿no? Es un paso. Eso también, a eso también se aprende, ¿no? A trabajar con directivos. Eso también se lo ha aprendido mucho. Y sí, en, en tu caso en concreto, sí. eh, dirección comercial, que, que tú eres comercial, eh, ¿te ha costado particularmente? O? Bueno, yo creo que le, ha costado, que le cuesta más al director comercial, a Juan, yo creo que es más, le cuesta más a él que a mí en realidad. Claro, debe ser duro, ¿no? Tener a un, a un, a un jefe que, que sabe mucho o poco, pero sabe de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues mira, ¿sabes por qué no me ha costado mucho? Porque yo en su día, y esto lo recuerdo perfectamente, eh, hicimos una lista hicimos una lista de lo que yo era bueno y en lo que yo era malo y lo que hicimos, fucha, fichar a una persona que hiciera lo que yo hacía mal por lo tanto eh, Juan, en este caso conmigo lo que somos es complementarios es decir, es el mejor director comercial para Finder probablemente en otra empresa no lo sea o sí, pero entiéndeme no eh, no Tuvimos claro desde el principio que el director comercial que ficháramos no podía ser como yo. Ya había un Iván. Bueno, eh, tendría que ser complementario. Es una mentalidad más analítica, ¿verdad? Como decía antes, pues ingeniero, ¿no? Como eh, otro perfil, ¿no? Otro perfil. Y, bueno, y, y muy bien, y muy bien. Ya trabajamos juntos desde hace dos años. Pues Dos años para tres. Y muy bien. ¿no? Y muy bien, muy bien. Muy y en general en todas las áreas también, también con errores ¿eh? también hemos tenido experiencias regulares pero es un, es un camino no y relacionarte con el directivo es muy difícil o sea muy difícil es más es diferente no es, es diferente no bueno, es gente que tiene bueno que tiene más experiencia más opiniones más carácter seguramente no sí sí es difícil, es difícil, es un reto. Para acabar, Iván, eh, ¿qué hábitos tienes en tu día a día? Que aparte seguro que contigo salud pues, A ver, eh, de deporte y tal, eso no hace falta que te lo cuente, no porque todos sabemos ¿no? que… Pues mira, no, no, no, eh, tengo un hábito, tengo un hábito. Te da igual que sean buenos o malos, ¿no? Pues es fumar. Fumo, debería haberlo dejado hace años, eso es mi hábito. No soy una persona de hábitos. Si, no soy una persona de hábitos en el sentido de… Intentado, ¿eh? salir a correr, pero <risa> las rodillas se me hinchan y no, no, me, no es lo tuyo. No es lo mío, no es lo mío. Pero mira, hay un hábito que sí tengo. No sé si esto lo he dicho antes, que todos los días sí lo he dicho, ¿no? El hábito ese de llegar al trabajo irme a tomar un café siempre con las dos mismas personas. Ese es el único hábito que yo creo que tengo. Todos los días. ¿Qué te, ¿Qué te aporta eso? Pues me aporta el. Me aporta el estar. Es una parte, es una parte de descansar en alguien, ¿no? Yo creo que cuando uno expresa, cuando uno saca de dentro los pensamientos, uno los puede escribir, otro los puede contar. Eh, cual, eso ya te, te, te, ¿no? te, te hace descansar un poco más. ¿no? Aparte que son dos personas que, que, que, te, que sabes que te, que te aprecian, ¿no? más allá del, de, de que sea su jefe y tal, les da igual de hecho que yo sea su jefe. ¿no? Entonces, eh, eh, pues me aporta eso, como un comenzar el día centrado, ¿no? Ya con esas preocupaciones habiéndolas podido aparcar. Eso es lo que, lo que es me ayuda. Un, ca un café de contar con, no tus preocupaciones. ¿tú? Y yo las suyas, ¿no? Es un café casi de venga, vamos a ponernos aquí, vamos a sacarnos cada uno lo nuestro y ya volvemos ¿no? al, al trabajo, quizá con un punto de vista diferente al que habríamos traído sin este café. Ese es sagrado. O sea, literalmente, ¿eh? O sea, el... el pues no lo sé, si algún día quisiera venir el rey, eh, no sé si le podría decir que a las nueve y media no puedo, pero vamos... Puede ser. Pero pero podría ser, ¿eh? Bueno, no, no, no, creo que, no creo que sea el caso. Pues nada, Iván, que muchas gracias por esta charla, por a compartir ti. tanto, por ser como eres, que nos conocemos hace mucho y, y joder, cada vez que hablo contigo es un placer. Y por ser un referente, ¿no? De, joder, a mí me hace mucha ilusión pues vos, vosotros, eh, Juan Pablo de Metricur, Juan Pablo. Eh, pues los chicos de a decir… Que, que empieza a haber casos de éxito de empresas más Bootstrap, haciendo las cosas con una cultura muy fuerte, de forma distinta, como dices tú, ¿no? Vos, como sois, ¿no? Cada uno como es. Yo, yo de todo lo que te he contado, no. O sea, nadie de aquí puede sacar un consejo, yo creo. Es decir, cada uno tiene. No, eso siempre lo pienso. Cuando vienen. Cada uno tiene su vida, su. su no sé cómo explicarlo, no, no, no, no. No pretendo ser ejemplo de nada. ¿no? Es que creo que el ejemplo no es hacer las cosas como las hacéis vosotros, sino que para mí es el aprendizaje de el camino va a ser complicado. Te lo puedes hacer como eres tú, donde explotarás tu talento y estarás más cómodo o puedes intentar hacerlo como te dicen los demás, que será más complicado porque no te va a salir. Y fuerzas algo que, que a lo mejor oye, ojalá se pueda, pero muchas veces te, te puede, no, te, te, te, te pesa más que otra cosa. Es. Pues muchas gracias por haberme invitado, Corti. Siempre es un placer, lo sabes, hablar contigo. Que no pasen cinco años ¿Cuál? para la siguiente, porque dentro de cinco años... Esto Cuando ya tú quieras. Nuestro. Entonces, pero ya voy yo, donde tú me pidas. Eso, ¿En voy, voy, yo? voy a hacer un estudio muy chulo para poderte para poder llevar ahí. Encantado. Y unos, eso sí, primero cafetito nueve y media con los <risa> con bueno, bueno, tuyos, sí, y uno, y, y luego grabamos. Perfecto. Iván, que, que lo petéis mucho, que sigáis así. Y gracias. Me flipa lo que sois y a por todas. Gracias.